Buongiorno, Buonasera, Da Pablo, el giorno de hoy, como puedes guardar, esto no cual sole fue un caldo de morir El giorno de hoy, voy a fare, voy a fare unos ejercicios aeróbicos con la corda, vamos a abruchar, vamos a abruchar con la corda A meternos siempre en forma, en la pausa, en la pausa que voy a fare, como puedes guardar, el los dos manubri voy a hacer ejercicios para el brazo, ahora hago cardio, salto la corda por un minuto y 10 y 40 segundos para reposar y hacer un ejercicio para el brazo ok, vamos a iniciar a eso, vamos a iniciar a eso si tú ancora no te estés inscrito a este canal, inscríbete a eso, te doy 10 segundos para que te escribas Ok, perfecto, te has inscrito, así me piace. Bueno, el día de hoy tenemos bisogno de la corda. Si tú no hay la corda, puedes fare, ¿qué puedes fare Puedes hacer un poquito de jumping ya o, o un poquito de corsa en el posto. Pero hoy sí vamos a utilizar la corda. Vamos a saltar la corda normal, un minuto diez, y hacemos un movimiento muy simple, un po de skipping, abro, chiudo, con una sola gamba, con las dos. Lo importante es hacer el minuto y diez. si será un momento donde tú te svalías, aunque yo me sbaglio pero lo, pero lo importante es continuar continuar y continuar. Y no molar más a la prima dificultad. Como es de prima, facho corda. Y 40 segundos, en los 40 segundos, faccio brazo y riposo. Ok, me muevo un poquito, me muevo un poquito en el costo. Voy a tirar eufórico este. <ríe> el, el, el teléfono, el teléfono, el teléfono. Ah, no, no, no, el teléfono. Teléfono. tengo que tener un cuerpo recuadro o oh, el timer el timer, me muevo en el posto, me muevo, me muevo un poquito de skipping, skipping, muevo, muevo avanti, si sí, le bracha y relazo, e -e -e. peso positivo estos ejercicios serán útiles porque tú los puedes hacer a casa o en palestra en cualquier punto donde te trobe. A mí, estos ejercicios me han dado resultados. Guarden a mí, son 20 años, 22 años que me alegro, Guarda, me alegro con, con un poco de piegamento, corda, aunque en manubri y abdominales. Ok, voy a iniciar voy a meter mi timer. Como les repito nuevamente, y un minuto 10 de corda con 40 segundos de, de pausa con un ejercicio de brazo. Ok, voy a meter mi timer prepárate, prepárate, no lo veo mi timer, pump. ok, perfecto, perfecto, 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, 1, 0, vamos a iniciar con un poquito de salto de la, de la corda de la corda, Sí, tranquilo, amortiguo la caduta, respiro profundo, ta, ta, ta, ta Inicio hablando así, dopo al último todo muerto, pero es normal, fue parte de, del sacrificio, fa parte de, de la victoria. No hay victoria sin sofferenza, ¿no? Un minuto y diez, tranquilo, guarda de frente, ta ta ta, ta ta ta. Después de esto vamos a hacer uno de, de, de bicicletas. Bicicleta. Continúa, continua, Va caldo, va caldo, va caldo. Va caldo. Importante una buena hidratación. Y puedes mover la corta, veloce, lento. Lo importante es para el minuto 10. de bicicleta vamos a hacer 10 1, lento 2, lo giro 3 4 5 6 8 10 1 en más ok, perfecto continuo en pausa Lleva un poquito de agua ah, ah, ah. Corda, corda, corda Corda, corda Saltelo Uno, dos, uno, dos. Punto avanti Salta con mi boy Salta con mi boy Salta con mi boy Avanti, y encrocho, de eso voy a hacer un poquito tipo como riscaldamento al es guardo. me relaxo Va, va, va, va. Ok, voy un poquito la... la cámara que te me está moviendo. Ok, mi chipiti, va nuevamente. Va. Lo giro, martelo, martelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Continuo en pausa, continuo en pausa, continuo en pausa, continuo en pausa. Salto la corda, salto, salto, faccio esto, guarda. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3,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 de, de spalle, de spalle, guarda. Pre-militare, se si va, se si va. Uno, corto. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Due in più. Uno in più. Ok, perfetto. Continuo in pausa. Pausa, pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Continuo in pausa, continuo. Próximo ejercicio, con la corda, con la corda, no te la mano. ok, corda, corda, vamos a saltar indietro, indietro, indietro guarda, indietro, lento, lento, indietro, Dietro. Sí, vamos a saltar indietro un minuto, si esbaleamos, va bien, no hay problema, lo importante, se ¿sí? inicia nuevamente, es normal esbalear cuando tú no seas habituado a hacerlo, aunque no seas habituado, no importa. Se sí, inicia nuevamente. Sí. Sí. Ah, ah, ah. Vamos. Andiamo. Sí. Salta conmigo hoy. Eh? La corda es dietro. Sí. Vamos. Sí, sí, sí. Fíjese si más en YouTube. <ríe> cardio, cardio con con, con, con, con bracho. Sí. Sí, sí. Ok Nuevamente espalda Salgo y quieto, guarda Uno Quieto due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci due in più ultimo dai ultimo ok perfetto sigo in pausa sigo in pausa guarda guarda Corta, corta. continuo Uno, dos, tres, entro. Uno, dos, tres, Fori. Uno, dos, tres, entro. Uno, dos, tres, cambio de lato. Uno, dos, tres, entro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Estoy <ríe> baleado,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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok, ya estamos con 10 vamos en pausa, vamos en pausa vamos en pausa ancora ok vamos a hacer un poquito de skipping skipping Skipping, skipping con la corda Skipping, va, vía, vía, vía 3, 2, uno, vía oh, Un po' sube el ginocchio Sube el ginocchio Sube el ginocchio Sube el ginocchio Sube el ginocchio Su Vamos, vamos, resiste. Sube el ginocchio. Sube el ginocchio. Sube el ginocchio, Pablo. Pablo, andiamo. ok, siempre izquierda, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puedes ver algo va saltar con solo pie de uno solo 60, no con uno solo guardate con uno cuando me estanco cambio guarda cuando me estanco cambio cuando me estanco cambio Vamos, vamos, resiste baby. Vamos, vamos, vamos, vamos. Andiamo. Tutto con este esfuerzo vendrá pagato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fa caldo, fa caldo, fa caldo te Tú no te fermas no Vamos a encrochar, vamos a encrochar un poquito. 1 2 3 encrocha. 1 2 3 encrocha. 1 2 3 encrocha. 1 2 3 encrocha. 1 2 3 encrocha. 1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 encrocha 1 2 3 encrocha 1 2 3 encrocha 1 2 3 encrocha 1 ok la cámara se me está desprotegiendo que se vea, que se vea mi importa 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 corda corda corda voglio arrivare il talone un pochino indietro el talone, dietro el talón, dietro el talón. Dietro el talón. Dietro el talón. Continúa, continúa, no importa que te equivoces. ¡Vamos! Me estoy saliendo de, de la imagen ¿Cómo es Mike? uno Uno para el espalda, Avante 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 in più, 9 e 10, lento. Pero vamos a far, vamos a, a repetir Uno, 2, dentro. 3, 2, 1, via. Uno, 2, 3 uno, 2, tres, uno, 2, 3 uno, 2, 3 Uno, 2, 3 uno, 2, tres, uno, 2, 3 uno, 2, 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 tres, 1 2 3 1 2 tres, uno, 2 tres, uno, 2 tres, uno, tres, uno, 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 uh, Presente Nuevamente 10 Piego de rodilla 1 2 3 4 5 6 7 último ok corda, corda vamos a girar salto normal girando salto normal girando normal pero giro Giro, giro, giro, giro en el costo Son estancos, son estancos, pero no, no me lo Tiso continuo. Cambio allí, cambio giro. Y da giro. giro. Giro, giro, giro. Uno de trícipitos. Uno de trícipitos, cada guarda. vez más. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos en más. Uno en más. Ok. Continuo riposando, corda, corda. Veo aunque agua, veo agua, Caja. corda, pie de avante, uno, dos, tres, uno, dos. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, normal 1, 2, 3, avanti cambio normal 1, 2, 3, avanti 1, 2, 3 3, 2, 1, cambio 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, normal. 1, 2, 3 vado avanti, vado avanti 1, 2, 3 1, 2 ok, ce la habíamos hecho gracias a todas las personas que han hecho este entrenamiento de cardio con fuerza de brazo Gracias miles. Si tú, Ancora, no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. De Cuore, Pablo. Coproba, apaga vídeo.